Chincolco, agua del chincón, pueblo querenoso donde sale el sol, representando Medridian, la central. Ya, va. Un canto para aquellos seres queridos En lo más alto serán bienvenidos Te decía la vida siempre seguirá Y cuando cumplas todas tus metas se acabará Allá arriba nunca estarán sufriendo Pero sé que con mucho amor me están viendo Vivir sin ustedes de verdad me demorona Este vacío no lo llena cualquier persona Pasaron muchos días, muchos meses, muchos años para ahora para darme cuenta que aún los extraño, fue una triste y dura despedida. Gracias a abuelitos por estar en mi vida. Cuando me mandaban yo siempre reclamaba, pero a pesar de todo los amaba y los seguiré queriendo y amando. Cuando lloraba, ustedes siempre me estaban calmando. Just Ustedes Siempre sacando una sonrisa Con sus experiencias Muriéndome de la risa Que hermosas historias Eran aquellas y ahora están más alto que las estrellas Me decían siempre Tienes que tener respeto Pero sin ustedes no me siento Completo, a ustedes Los quiero ir a buscar Para que mi vida tranquila pueda Continuar, cuando Caía, ustedes me levantaban Al dormir ustedes siempre me cantaban como no amarlos y fueron todo para mí y ahora sin ustedes no puedo ser feliz Mucha tristeza, canto esta historia, personas que conmigo se ganaron la gloria. abolidos estos sentimientos son profundos. Gracias por ser los mejores del mundo. Un 15 de marzo y un 23 de enero fueron tiro muy certero en el corazón de Terra, pero lo digo muy sincero, ustedes desde tan primero fuera por mí, les regalaría el mundo entero. Perderlo fue un impacto fuerte en mi cabeza. Y al acordarme me expresa mi tristeza abuelitos amados abuelitos adorados abuelitos soñan faltas el pan en la mesa ahora Expreso lo que mi mente fría Piensa y reflexiona en el día a día Me senté insólito para ver si volvían Vi que no y junto a eso mi corazón se moría Ya sé que están demasiado lejos Y yo busco ayuda en los abrazos de mis viejos Me miro al espejo y me siento vacío La verdad ya no siento calor ni frío Gracias viejito por enseñarme tantas cosas Sin usted de mi realidad es muy desastrosa Siempre serán lo mejor que he tenido Sin ustedes es muy triste la vida que vivo Así de esta forma termino de cantar Sabiendo que algún día los volveré a presenciar Ni siquiera sé cuánto tiempo tengo que esperar Pero por toda mi vida los voy a amar Muchas gracias Fuerte el aplauso para Sebastián, qué hermosa letra, qué hermosa letra.